Normalmente, en la naturaleza, los machos son quienes se tienen que pelear por las hembras, pero en las ranas verdinegras ocurre lo contrario. La hembra es la que se coloca encima del macho, quien luego buscará un lugar donde depositar los huevos. La hembra retiene al macho y se defiende de la competencia de otras hembras. Tras 30 minutos, ambos intercambian posiciones y el macho la corteja, aunque normalmente la hembra lo rechaza. El cortejo puede durar meses, en el que la hembra evita que el macho la abandone. Cuando nacen las crías, son los machos quienes las crían en solitario.